La tenemos a, a Sofía de la directora de negocios de Taquión. Hola Sofía, ¿cómo va? Muy bien? Vale, oh, hola, muy bien? buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bueno. bien? No sé si agradecerte por este estudio. <risa> <risa> no sé. Me pegaste un cachetazo con este estudio. Y qué duro, che. Son datos duro. duros, pero definitivamente nos confirma que si tenemos, por lo menos en, en este momento también, en este año tan importante electoral, hay un consenso que tenemos todos los argentinos, que es básicamente como los números que recién mencionaba. Eh, estamos todos atravesando la misma situación, la, los claro. problemas para los argentinos, más allá de la clase social, la región donde viva, el barrio, de todo, son los mismos en mayor o menor escala. Eh, y digo, ahí mencionamos el dato sobre la inflación, eh, que es hoy el, el, el principal hecho que nosotros compramos que te genera más inseguridad. Y, y lo paradójico, nosotros medimos estudio, este estudio nacional ya hace tres años y vimos cómo fue migrando la percepción que tenían los argentinos de qué les generaba más inseguridad su vida cotidiana. Al principio, lógicamente, como dijiste, la inseguridad era un tema, los robos, las entraderas, eh, ya hace, hace año y medio era el principal problema que afectaba y, y afectaba a todos los argentinos. En el medio de la pandemia, obviamente, todo lo vinculado a la salud, eh, y hoy por hoy el consenso fundamental que hay es, básicamente, el bolsillo, el bolsillo no está respirando, eh, hoy es el, el, el problema que más aqueja a la sociedad, por lo cual también los argentinos se vienen manifestando más que nada en los últimos tres meses. Uh -huh. Sofía, eh, tengo varias preguntas para hacerte, Raúl también tiene varias, pero me gustaría que le contestes a aquellos que pertenecen a, a, al gobierno, ¿no? Que te dicen, pero ¿cómo puede ser esto cierto si cuando llega a enero vos ves mucha gente en la costa? O, eh, ¿cómo puede ser cierto esto si llega un domingo y vos vas a un restaurante y quizás eh, podés llegar a, a tener cola para conseguir una mesa? ¿Qué contestás ante eso? Bueno, ahí hay algo muy claro que, de hecho, como, como grandes conclusiones que sacamos de este monitoreo y de, de los últimos tres, cuatro meses, que es el tema, así como grandes títulos, en torno a lo que preguntás, que primero no ahorramos y lo que sobra lo consumimos, y esto sí es importante, claro, claro. Claro. Y todo lo que es la visión del largo plazo, de lo que es un sueño del largo plazo, del poder comprar su primera vivienda, del pensar, bueno, cómo me proyecto a futuro, e incluso en, en, en términos laborales, más que nada, pensando también en la juventud, que nosotros leímos mucho a la juventud para ver qué está ocurriendo con la generación La realidad es que el largo plazo no es solo un tema de la política que nosotros como ciudadanos decimos, no, porque la política no piensa en largo plazo, solo en el corto. Nosotros ya también estamos obligados a pensar en el corto plazo, porque la perspectiva de futuro, la realidad es que es, es, es desesperanzadora. Entonces, eh, ahí la verdadera discusión, nosotros vemos en el monitor, nueve de cada diez argentinos eh, manifiesta que no puede que no es posible adquirir a una casa propia. Entonces, la verdadera discusión hoy, fíjate cómo fue variando en los últimos años, no es bueno, cuándo podría comprar mi primera vivienda, sino que la discusión hoy, incluso de lo que la política tra está trayendo en la agenda, no es el adquirir la casa propia. Es el, el acceso al alquiler digno. Uh -huh. Ya estamos uh -huh. hablando de que cambió el foco de la discusión. Entonces, estamos hablando de. No, no, los argentinos no están pensando en, en términos de, eh, de, uh -huh. de cómo cómo hago para acceder a algo que hoy se ve como un sueño inalcanzable, sino hoy, en el día a día, cómo pago el alquiler para llegar al fin de mes. Uh -huh. Claro. Estamos quemando lo que tenemos. Es terrible, ¿eh? Sí, sí, sí. Es terrible. Porque vos sos muy joven. No te voy a preguntar por pudor de edad, pero se ve en tu foto que sos una persona joven. Y no hace tanto tiempo, o sea, en la historia de, de la Argentina son nada, cuando Raúl y yo era, er, éramos chicos, nosotros crecimos en una sociedad, en un país, donde quizás, si querés, por el concepto de nuestros abuelos que llegaron con nadie, entonces entendían que el ahorrar generaba, ¿no? este, generaba a, a futuro la realización de sueños. Y entonces, a partir de allí, siempre entendimos que hay que ahorrar, que vos tenés que ahorrar. Ahora se perdió, nos han roto algo que es parte estructural de nuestra esencia como país, ¿no? el tema de ahorrar para crecer, para progresar, lo han roto, y eso te juro que me parece que es un, un golpe muy, muy fuerte a la, al esquema social de la Argentina. Sí, ahí tenemos dos temas fundamentales. Por, por un lado, es también un, un cambio de mentalidad intergeneracional. Eh, también sí, claro, ocurre claro, eso. Claro. Eh, hoy las nuevas generaciones no se proyectan al 100% en el largo plazo, sino que es más, Mira. bueno, ¿qué, ¿qué es lo que puedo hacer para vivir en el día a día? De hecho, lo que nos marca el estudio es que los jóvenes, lo poco que ahorran, porque la realidad es que de la juventud, estamos hablando obviamente de 18 a, 20, a 30 años, que eh, de lo poco que pueden ahorrar, solamente dos de cada dos, diez jóvenes pueden ahorrar. Eh, de esos dos jóvenes lo que te manifiestan es que ahorran para salidas recreativas o para entrar en algún viaje. Uh -huh. En realidad es que el concepto del ahorro para el futuro, para eh, una vivienda, un automóvil y demás no se ve soslayado en esa generación, y eso también es importante por el cambio de propiedades que, se tiene, que tienen estas generaciones. Hoy el vivir las experiencias, el vivir el momento, es la base por lo cual el, el, la juventud manifiesta sí. que en, luego de pagar los gastos esenciales es directamente donde lo destina Así es. Sofía, ¿cómo te va, Roblo? que te saluda. Eh, ¿Cómo jo, va? Como Gustavo te decía al principio, bueno, son números que... <ríe> que son duros, ¿no? Que nos ponen entre un espejo en el que no nos queremos mirar, pero que bueno, en definitiva es es bueno justamente el espejo es la realidad, ¿no? Eh, son dos datos muy muy, muy complejos. Yo pensaba eh, hay una palabra que lo que decías recién, ¿no? Hay una palabra que casi casi habría que sacarla del diccionario que es ahorro. Eh, el verbo ahorrar ha dejado de, de, de ser cotidiano. Eh, el hecho de Comprar una casa es hoy una quimera, es un sueño inalcanzable, y lo trágico es que el sueño más cercano es poder vencer a la inflación. Digo, es cierto, la, la, la, la Argentina está viviendo al día, la Argentina vive al día, vive con lo que tiene hoy y mañana vemos. Digo, eh, eh, eso lo hace cada vez más, más, más complejo, y en definitiva lo poco que nos sobra es para pagar la tarjeta que nos, perdió, nos permitió vivir el, el mes pasado vivimos a esa a fuerza de tarjeta y a fuerza de lo que podamos pagarle al banco no solo es el deseo de que no nos echen para no poder soltarnos mientras nos estamos agarrando de la cornisa, uno uno ve eso y es, ter, es tremendo ¿eh? Sí, hay, hay un dato que nosotros preguntamos eh, porque obviamente tenemos la situación actual en la que estamos viviendo y también tenemos, nosotros queremos aspirar al bueno, eh, sustraete un poco de tu realidad y respondeme respecto de, la, de, de ideal, de qué, claro. ocurre, qué ocurre, u, ocurriría en un caso hipotético entonces le preguntamos a los argentinos si ganaran la lotería, en qué destinarían ese dinero eh, y ahí lo que claramente está, está más que claro que cuando en el, en el caso de recibir en un ingreso extraordinario como lo que puede ser ganar la lotería uh -huh. definitivamente los argentinos ahí manifiestan claramente su la vivienda claro, es de la vivienda Claro. Es la vivienda, es el vehículo eh, y es, es, es, es el deseo de, de, de lo que realmente se puede llegar a manifestar claro, porque y ha, que se puede de... llegar a tener en eso. Exacto, ha dejado de existir el país en el que existía el crédito y el deseo de la casa podría llevar a, a cumplirse 20, 30, 40 años y ahora eh, solo es comparable con eh, lo extraño de ganar una lotería. digamos Yo puedo tener una casa solo si gano la, la lotería y en todo caso es lo único que me permitiría ahorrar. Un, un, un elemento absolutamente extranjero a uno mismo que es ganar la lotería, ¿no? Digo, eh, pues, y estamos... ahí cuando sí, mencionabas sí. lo del ahorro, nosotros le, le preguntamos a estos argentinos que manifiestan que, que pueden ahorrar, que obviamente es un porcentaje, es un uh -huh. porcentaje bajo, eh, pero ¿en qué en qué ahorran? Eh, que es, es para entender un poco también eh, cuál es el hábito de ese ahorro. Tres de cada diez en quienes ahorran lo hacen en dólares, claro. 26% plazo fijo. 16% ahora en efectivo en pesos, mm. y eh, un porcentaje mucho más chico, obviamente, también representado en las generaciones más jóvenes, en criptomonedas manera. Sofía, eh, en base a, a lo que vos nos estás contando, y, y recién decías que ustedes le dan muchísima importancia a la juventud, uh -huh. vos sos parte de, de, de ese grupo etario, ¿qué te dice el estudio y qué te dice comparativamente con... Tu experiencia personal, tus amistades, tu entorno, con relación a la salida. Para ustedes la salida está en Ezeiza. Eh, para muchos de mi generación la salida está en Ezeiza, pero no es tan, digo, no es tan todo color de rosas como se suele pensar. Eh, mm -hmm. Nosotros, bueno, claramente en, en nuestros monitores venimos pidiendo la pregunta de si tuvieras la posibilidad de ir a otro país, si lo si haría. En términos de la juventud, nueve eh, de cada diez, si tuviera la posibilidad se iría a vivir a otro país y cuando preguntamos eh, en la razón del por qué es básicamente por la búsqueda de oportunidades de desarrollo es la principal respuesta que surge entonces cuando quisimos indagar un poco más eh, y, y acá también a, a, a, a mi a mi círculo eh, más cercano eh, uh -huh. la realidad es que la búsqueda de oportunidades de desarrollo es, es el principal punto eh, pero incluso surge también la la la la, la repregunta de si el país me diera la posibilidad de desarrollarme acá que no necesariamente implica que, que desarrollarme acá sea... Puede ser adaptarse a las nuevas formas de empleo, a ser un nómada digital, a entender que puedo exportar mi servicio, que puedo apostar por mi país también. Entonces, si el país diera las condiciones para entender cuáles son las nuevas necesidades de esta generación y la agenda que está marcando esta generación, muy probablemente elegirían quedarse. Porque, de hecho, lo, lo, lo, lo, es, es, es claro, eh, irse a vivir afuera y tomar esa decisión por el hecho de que sentís que tu país no te da el, el, las herramientas para desarrollarte, no es una decisión fácil y no es una decisión linda tampoco, sí. y os están dejando atrás muchas cosas, entonces el hecho de, de, de sentirte que no puedes estar apostando por tu país, no es un tema del no porque los jóvenes no tienen patria, los jóvenes tienen patria, lo que no tienen son las herramientas para poder desarrollarse eh, y eso es parte de la nueva agenda que marco de nuevo en este año electoral tan importante sí. Eh, la agenda de la juventud va virando constantemente sí. y por la lógica de lo que de, de como sabemos que se mueven incluso las redes sociales, el mundo digital y demás, va a una velocidad que es atroz. Uh -huh. Entonces, también no hay una obligación de la clase dirigente y de todos los que los que tengan una candidatura eh, que puedan entender y leer esta necesidad tan clara porque tenemos que capitalizar ese talento también. Vos sabés, Sofía, que hay un dato en este trabajo tan interesante que hace Taquión que me parece que de alguna manera también responde un poco a lo que plantea la juventud porque la juventud no hace más a veces que mirar este, cómo están viviendo sus padres para ver qué futuro les puede esperar. Y hay un dato muy tremendo, el hecho de no más gustito, ¿viste? El hecho de, eh, si tuvieras que vivir con la mitad de tu ingreso, o porque tenés que pagar deudas, o porque tenés que pagar la tarjeta, todo el ingreso se va achicando, o porque todo aumenta menos el sueldo. Digo, eh, ¿qué sería lo primero que sacrificaría, plantean ustedes? El 30 y pico por ciento sí. te dice que no van a salir más, ni a comer ni al teatro que no va a haber compras extra en supermercados, sea el gustito, van a eliminar las suscripciones al streaming, dejan de usar el vehículo para empezar a, a tomar transporte público, eh, dejan de comprar ropas y libros, eh, dejan de comprar productos de cuidado personal. Digo, pierden felicidad, pierden felicidad. Sí. Y eso se ve también en tu hijo. Tu hijo también ve que vos te achicás, entonces me voy. Claramente el tema de, del, del recorte, de lo que es el poder adquisitivo, el tema de la inflación, eh, más allá de que en este primer momento lo, obviamente empieza a impactar en la mirada de largo plazo, por lo todo se consume, eh, cuando empiezas a, a vivir con mucho más de lo justo y Bien. ya no te alcanza para pagar tus gastos esenciales, ahí ya es otro cantar y ahí se afecta directamente al consumo, lógicamente. Y ese consumo está afectado como marcaba recién, lo primero que se corta son las salidas recreativas, lo primero que se corta es el esto que mencionabas, aquello que hace la felicidad por uh -huh. fuera también de lo ordinario. Claro. pero bueno, ya venimos también viendo la tendencia en alza de la, el, el uso de, de la financiación de las compras del supermercado, ya estamos hablando de que las argentinas en lo que es una necesidad básica, eh, poder ir al, al supermercado y, y poder consumir eh, lo mínimo, eh, hasta incluso te diría lo que es la canasta básica uh -huh. eh, y, y hoy la posibilidad de poder acceder eh, plenamente a eso, ya si hablamos de gusto estamos hablando de una te diría, de una parte de la población privilegiada. Claro, claro. Sofía, de aquí un no interesantísimo. ¿eh? Realmente muchísimas gracias por este trabajo y eh, por esta charla, eh, realmente no, no, nos has enfocado bastante sí, <ríe> en dónde estamos parados tal cual. te agradecemos muchísimo gracias a ustedes Besar. Sofía Aquino, la directora de negocios de Taquion